Una duda común que nos han preguntado es ¿qué hacemos o qué podemos hacer para visualizar de una manera correcta los caracteres cuando exportamos la lista de calificaciones de Canvas? Y esto es porque a veces nos cambia algunos caracteres especiales como acentos o la letra Ñ. Esto tiene una solución muy sencilla si queremos visualizar estos datos dentro del programa de Excel. Lo primero que voy a hacer es, voy a recordar cómo podemos exportar las calificaciones. Entonces, nos vamos al apartado de calificaciones y ahí, en la parte superior izquierda, entre los, las opciones de botones, tenemos el botón de exportar. Entonces, voy a dar clic ahí para comenzar una nueva exportación de esta lista de calificaciones y me aparece por ahí la leyenda de que va a comenzar la exportación, tarda un tiempo muy breve, y en este momento yo les puedo confirmar que ya se descargó y que se encuentra en mi carpeta de descargas. Ya me apareció la notificación del navegador. Voy a abrir el archivo así como, como viene para mostrar qué es lo que pasa con este error. Y ahí está, aquí lo podemos ver en los nombres de esta columna. Que empezamos a tener estos caracteres que pues no esperábamos tener y que pueden dificultar un poco el, el poder estar compartiendo y mostrando este archivo. Entonces, aquí le di clic para abrirlo directamente, no es lo que queremos hacer. ¿Qué tenemos que hacer en vez de simplemente darle clic y abrirlo? Vamos a comenzar con un archivo completamente nuevo de Excel, que es justamente lo que tengo aquí en, mi, aquí en mi pantalla. Y nos vamos a ir a la pestaña de datos en Excel. Vamos a buscar de nuestra barra de herramientas, donde dice datos. Al dar clic ahí en datos, vamos a ir a buscar en el panel donde diga obtener datos externos. Y aquí, dependiendo de la versión de Excel, puede ser que tengas directamente la opción que dice desde un archivo externo, que es mi caso, o puede ser que lo tengas que encontrar dependiendo del tamaño de tu, de tu pantalla, de tu versión de Excel, tal vez esté esa opción de desde un archivo de texto listada dentro de este que dice desde otras fuentes. Puede ser que necesites darle clic ahí para encontrar esta opción que yo voy a utilizar. En este momento. Entonces, ahora le doy clic en desde un archivo de texto para obtener. Me voy a la, a la carpeta de descargas donde descargué mi archivo de calificaciones que voy a importar, que es justamente este. Y le doy clic aquí en el botón de importar. Y me aparece esta ventana que me da algunas opciones. Me aparece en la parte de abajo. Una, una vista previa de los datos que estoy trayendo desde el archivo y aquí vienen los clics importantes. Primeramente vamos a importar y vamos a elegir que es un archivo delimitado y es delimitado por comas y en, la siguiente, en el siguiente paso le diremos que queremos utilizar las comas. Y el tipo de codificación es este el que utiliza Canvas el 65001 Unicode UTF-8. Generalmente cuando es la primera vez que haces esto, seguramente vas a encontrar esta codificación que viene aquí, que dice Windows ANSI. Esta, si es la primera vez que estás haciendo este proceso, pues recuerda que tienes que cambiarla y buscas en la lista y generalmente está muy cerca del final. Es como, es una lista muy larga y es... Muy cerca del final vas a encontrar esta opción, 65001 Unicode UTF-8. Entonces, elijo UTF-8, le doy en siguiente, y aquí es donde voy a elegir qué delimitador tengo en mi archivo. Nosotros en nuestro archivo de Canvas tenemos comas. Entonces aquí ponemos que va a ser con una coma en vez de una tabulación. Y ya podemos empezar a ver en la parte de abajo que ya nos está detectando todo correctamente y que no veo ningún símbolo raro ni nada que no, no reconozca. Entonces ya podría darle siguiente. Y luego ya me dice, podría yo elegir qué tipo de, de, de dato es el que se encuentra en cada columna, pero lo puedo dejar así de manera default. Le doy finalizar le digo que sí, que empiece a pegarme los datos desde la primera celda de mi hoja. Le doy clic y ahí está. Ya puedo ver que en los nombres, en los títulos de mis actividades, miren, ya tengo mis acentos normales, ya tengo todos mis acentos normales y ya no tengo esos símbolos raros que tenía antes. Así de fácil es importar un, un archivo para tener todos los caracteres de manera completamente normal cuando exporto la lista de calificaciones desde Canvas. Les invito a probarlo y con un poco de práctica van a, van a ver que estos pasos les van a salir de manera completamente natural.